Atrás. ¿Hello Kitty? es disparado un con Hello Kitty? Hola, ¿qué tal? Soy Manu Franco, eh, uno de los creadores de The Bankers Cuando, desgraciadamente, mi abuela cayó enferma y tal del tema del Alzheimer, y me surgió un poco una idea un tanto filosófica de si una persona que tiene mal el cerebro no puede recordar y tal cómo va a hacerlo un fantasma que directamente es que no, no tiene cerebro. Entonces de la idea, si un fantasma no tiene cerebro, no puede pensar ni recordar, surgió toda la cosmología de la, de la guía de Becker y de ahí ya surgió la serie. No, no, no, en la cabeza no, que yo a diferencia de ti la uso. Encontramos a Becker, estamos todos muertos, es lo único que debería importaros. <ríe> ¿Habrá gente que consiga el éxito sin tener una webserie currada? Pues es posible, pues como todo, ¿no? Pues por suerte, pues por movimiento, por contacto, por lo que sea. Sí que es verdad que si lo tienes trabajado, pues será un éxito más, más merecido. Pues yo estoy encantado, sinceramente, porque sí que es cierto que nos han contactado otras plataformas, pero ninguna como Hitbox hasta ahora se ha molestado en, en hacer las cosas bien. Muchas gracias y nos vemos.